en la cartuja, que nos da que nos da la clasificación perfectamente con un empate ganando el partido y bueno, va a ser un partido bastante intenso, vale <coughs> ya vimos el partido, vale de, de Grecia y, y Suecia, que bueno pues los, los perdón, de, de Georgia y, y Suecia, perdón y bueno, como veis pues Georgia ahí encontró dos goles increíbles, que bueno, pues por suerte, pues bueno Puede ser que a la selección sueca le les, les pilló desprevenido, ¿no? Lo, les pillaron desprevenidos o no lo que sea. Lo que, lo que, lo que ha pasado es que vamos, estaba ima, y Mowis, y no, ah, oh, intentó al parecer metió me, me, me, joder, intentó al parecer meter un gol o dos y no pudo. Así que Suecia no hizo nada al parecer en esos minutos, pero bueno. Eh, se le ha criticado mucho a Suecia, a Suecia por el partido que hizo, pero bueno no hay que confiarse porque ya sabéis cómo es Suecia, con, sobre todo con los demás con los demás jugadores, incluyendo a Alexander Isaac, que es buenísimo así que bueno, no hace falta tener Ibrahimov, yo, yo creo teniendo Alexander Isaac pero bueno, vamos a jugar el partido y bueno, vamos a, sacar, vamos a salir con el 11 yo el 11 voy a poner de Tomás arriba primero, como siempre y a cambiar un poco este esquema, voy a poner a Soler aquí por Coque Medino le voy a poner por Rodri, por ejemplo Pau Torres le voy a poner por Acilicueta y yo voy a poner a mínimamente a Robert Sánchez le voy a cambiar le voy a poner a Ibrahimi así debuta por Olmo por ejemplo vale, Jordi alba le voy a sustituir por Carvajal aunque Carvajal creo que está ya si sí, Carvajal está pero bueno, le voy a pasar al otro lado al lado izquierdo y le voy a sustituir vale ahí en la banda eh, medio campo vale, voy a poner a llorente ahí voy a poner a llorente de carrilera a ver qué tal le voy a poner ahí y yo creo que ya está esto va a ser un poco con lo que vamos a jugar vamos a jugar así, con Sarabia Ibrahim y Merino y bueno, y Busquets, por y Carvajal este va a ser el 11, a ver qué tal y bueno pero vamos, yo no me confiaría como he dicho con los suecos, porque tienen a Alexander Isaac y es que dobla la jugada Alexander Isaac y no te quiero contar por bueno, la jugada que hace, entonces pues nada <coughs> vamos al lío y ya está eh, vale, esto está bien. ¿Dónde me he metido yo? ¿Qué me he liado? ¿Esto qué es? No sé qué le he hecho metido aquí. setting, eso es nuevo. Es muy... No, no voy a tocar donde más y ahora vas a poner partido, vas a poner FIFA Stadium, como siempre, que es un estadio, o oh, es un estadiazo, donde juego con equipos, así que puedo jugar aquí. Ay, ya, me da, ya no me da cuenta Joder, ya no sé cuál he metido, macho Ahí por defecto Es que, claro, lo he quitado Bueno, pues juega así, no pasa nada Vale, vamos a poner FIFA Stadium Si toca la cámara Ya lo arreglaré, lo siento, por pues no me acuerdo Cómo iba, pero bueno, a ver Vale, la dificultad está activada, perfecto. Pues ya está. Podemos jugar. Vamos a ver qué partidito, qué partidillo hacemos. Vale, el penalti al portero, esto es clásico. Tiramos uno y ya empezamos. No para. Vamos allá. Bienvenidos a una cita con la flor y nata Del fútbol Eneasport Pónganse cómodos González y Lama estamos con el flotador Y Paco dispuesto a aportar mucho Turno para la selección española Que competirá contra Suecia Ya hay ganas de que esto empiece Así que vamos allá con el fútbol Estos son los futbolistas que van a saltar de inicio al césped Bueno Paco salen con el clásico con el sistema habitual del 4-3-3 Es una táctica ofensiva así que imagino que hoy pondrán en aprietos a su rival Manolo Vale, pues aquí está el once, ya lo sabéis, Medino, Soler, Busquet, Delantero se puesta Ibrahim, Raimi, Ibrahim, de Tomás y Sarabia Que de Tomás no salió muy bien la apuesta Y casi mete un gol y bueno la selección sueca. Ídolos, los que meten goles los delanteros. Esto a mí me parece un poquito injusto y a ti que... Hombre, claro, es que el fútbol es un juego de equipo, Manolo, sin porteros y sin defensa. Que impidan que te marquen. A ver cómo van a brillar las otras estrellas. Está la selección sueca. Y bueno, y está la selección sueca formada, que sí. entra con Olsen. Andeson, el que de... que John Anderson, el equipo este este de John Anderson Defensas Agustín, Saldane, el Belov y Krak y Luego, arriba 4, 4, 2, eh, de... Dal y Playson, Y arriba, de Tridentes, Isaac y Klukeski No, pues no meten a Ibrahimovic O no, le podía haber metido por aquí Vale, pues empezamos sacando Aquí está Empieza sacando Raúl de Tomás Ahí está la España Y jugamos con ¿no? desde el centro del campo. Merino llorente. La pasamos a la por. Eh, qué tal. Lo hacemos ahí con Ibrahim. Ahí está. Primer balón que toca. Usarabia. Nah, se ha ido un poco adelantado. La tía Gustinson. Cuidado ahí con la Gustinson. Se va. De Merino, la tía Merino, Muy bien Raúl de Tomás. A ver ahí. Ah, Intercepta eh, el pase. Eh, Ten el cuidado aquí, eh, que los tenemos controlados. Cuidado con Alexander. O sea, que es bueno. Vale, la sacamos. Su empeño tiene recompensa. y no. Vale, ahí. Buen robo, pero despejará Ahí soler, perfecto busqueta. A ver, ahí la tiene Merino. Y nos vamos para arriba. Ibrahim toca esa primera pelota. La tiene Merino. Merino. La tiene Soler. Y la corta ah, con se la orden queda ordenador. corta Soler, el pase. Se la queda corta el pase. Vamos a leer ahí la tiene Ibrahim otra Después vez. De tanto buenísima. Toque, ha desperdiciado la posesión. Y buenísima. Marino vale. Es una espera. buena oportunidad para centrar. Ahí buenísima ahí. Bueno, pues la retrasa Menos mal Os que se la cuenta. Le tiene Busquet. llorente ahora. Los españoles tiene... como un tiro a la portería contraria. En cambio ahí está. que tal va? Carvajal. Carvajal. Ahora hay que pensar bien las jugadas aquí, ¿eh? Eso es. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Torres, y hoy vamos a verle. A ver, Todos ahí. sabemos la capacidad Donde de la asociación Tomás. que tiene Manolo. Eso hace que el juego del equipo fluya y que lleguen al área contraria con mucha más facilidad. Ay, mira, ahí. A ver ahí. Ibrahim, hacer el tiro Ibrahim. ¡Codis ah, nada, las manos de Arizona! ¡Qué mala! Minuto 7. Acabamos de empezar. Bajo no, la por. Ahí está perfecto ese taconazo de la Port cuida con usted se gira y lo encuentra a sarabia sarabia hacia el rival sus intenciones son claras a ver ahí oh, el la cuelga al área se ya está un poco muerta y la pelota qué pena Lukeski la por la tiene la por vamos la por la tiene ahora un alto al espacio sarabia. parece que la roja está enfilado hacia la zona de peligro buenísima solera a ver a Soler leer que oh. tan importante vaya Vaya parada que esto he pedazo para Don. El saque de esquina Valaria. Consiguen rechazar el corner. A ver ahí. la tiene Torres, Pau Torres. A ver. Avanza hacia la meta contraria. Pau Torres. Sin encomendarse nada ahora. Ahí está, la detrás hacia atrás, hacia la, la por. por. La tiene ahí. Diego Llorente. Diego Llorente, eso es. El Merino. Miguel Merino. El Merino puede avanzar por ahí, eso es. Merino, a ver Nadie le molesta para colgarla. ¡Ay Merino, Los qué mala se colocan para rematar el córner el pase Ese pase que iba a hacer hacia atrás no le ha salido Y esa, buah, esa de Soler de... Que ha pagado Rubio Olsen Ha sido enorme ahí ¿eh? Vea, saca Sarabia ahí área. A ver ahí Cuidado que quiso queda hacer. pillada Puyol, pero le salió un Nada, la cogemos La coge Ibrahimi, perfecto, le tiene Busquets A ver Busquets ahí, la tiene Diego Llorente. Soler Ah, seguido Soler Uy, ha Vale, perfecto Raúl de Tomás. A ver, Raúl de Tomás. Uy, qué bueno. Ojito oh, que busca el gol. Qué paradero. Vaya paradón de Olsen. Dios. Muy bueno ahí el paradón, eh. Muy bueno ahí. Vale, pues seguimos saca Soler, segundo centro y Corner está. de manual. Ah, Cuidado visto que hay que mandarla a la Quinta venida okay. Ahí está, a ver. Perfecto, y ahí se toca José Fernández de Sac, a ver ahí. La vale, tiene o Soler, con Soler. Ah, y el córner. El Febe, córner. otro corner. Otro corner, ya van tres. Otro otro tres. Va sacar, pero sigue el peligro. atrás atrás y se me ha quedado un poco corta ahí pues la ha cogido F Clayson cuidado y como bueno, Fosberg casi la tiene Olson cuidado ahí Eddal han peta. perdido la posesión vamos a ver la tiene Rodul de Tomás uy Rau de Tomás, la pido de de Tomás. Ay, la pelota va de salir de Tomás qué pena Notando vale. la presión ahora Clayson ahí está Sarabia el buenísimo y Soler al momento Ay. para recuperar. Era buenísima y tenía que haber hecho un pase al hueco, pero no me ha salido. Ya tiene Klukowski, Olson. Olson. Esto huele a peligro, vamos a ver. Cuidado que viene Dal, eh, por aquí. aquí que viene el Dal. Bueno, el pase es interceptado. Mucho temple. Hoy bueno, ha faltado el tanto fuera. de un duro. Se los veía lanzados, pero hay que saber poner la guinda al pastel. Va fuera, va afuera. Sánchez tira ahí Robert Sánchez, ahí está La por ahí, ese pase, ahí está Miquel Merino, Merino. tiene Robert Tomás, vamos Raúl de Tomás, vamos de Tomás. Vamos Raúl de Tomás, ahí está es la, Desde es la ahí que podría que colgar la el oh, centro despejado y pasa el peligro nos va a costar ahí a, a hoy con Raúl de Thomas aquí. con el, el equipo Suboco, ¿eh? Va a ser diferente con el equipo... Que el equipo... Los españoles creo. arrancan como un tiro a la portería contraria. ¡Oh, con ¡Qué paradón tiro. de Olse! otro paradón. Ya van dos, casi tres. ¡Qué bueno el paradón ahí! Buah. La pilla otra vez con la mano. Ya van tres centros. Casi el balón cuatro, de la y, pico, y ahí no, muere y el Corner ni la por ahí, la saca hacia busque la tiene ya carvajal carvajal ahí está nuestro carvajal lateral o oh, falta a favor de la selección española falta y ah, le da la vista señalándose el bolsillo pero parece que dejará la cartulina para la próxima ahí está ya la, la vía, falta, mire, carvajal si va sí. pues a dar la vuelta a carvajal en ese momento bueno vale es un tiro ahí normal error de tomás ¡Ah! Oh, qué, ¡Qué pena, penita, pena con lo bien no que ¡Saque de puerta! ¡Saque de puerta! ¡Uf! ¡Uy, casi se la lleva! ¿no? Oh, se la llevaba a Soler casi ahí! A ver, cuidado con el Dal, que si nos ha ido un poco de la defensa. Horroroso. Perfecta. Ya para guardiola. Uy, ay. Me va buenísimo, pues está manillos al tetos. Cuidado con Olson, que se pueden venir con Olson. Vale, Jugá perfecto. Que lo tiene usted, la baja hacia Raúl de Tomás. A ver, Raúl de Tomás. Raúl de Tomás es difícil, ¿eh? Ahora es más chingo esto. A ver. La muralla sueca si la pasan. Este perfecto. tío es un brujo. Espectacular, ah, regate, Manolo. Está a punto de pasar, pues es que La selección la sueca es otra ah, La muralla sueca es otra. Peligro, y lo que viene. Parecía pero la fuera. Es que además fuera, estaba sí. en una posición clarísima de gol. A ver, ahí. Perfecto. Ahí Mikel Merino. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Raúl de Tomás, la tiene Raúl de Tomás. Vamos, Raúl de Tomás. Balanzado hacia el Mete rival. Por aquí, vamos. Sus intenciones son claras. ¡Gol! Uf, qué golazo ha metido. Raúl de Tomás. Qué golazo. Gol. Vaya, vaya. Qué de Raúl de Tomás. Madre mía. Nos pilla por sorpresa, Para nada, Están dominando el partido. Se lo merecían. Hombre. Podemos saber el gol en esta repetición. Cómo se ha deshecho del defensor. Y ahí está la definición. Nada de buscar el palo largo. eh. Remate al primero y andando. Todo un crack. Ya, es como lo encontramos. Inaugura el marcador con este 1-0. Suecia llega a posiciones de ataque. Y la cosa queda en nada. Eh, ahí a la se la dar a Robert Sánchez. Y va a decir Sa Raúl Sánchez. Carlos Soler. Ahí la tiene Ibrahim. Toca ese segundo balón. Ibrahim no está haciendo mucho ahora, ¿eh? Está, mmm, no está siendo muy participado. Vamos dejar Tomás, a vaya vuelta, ha hecho? Pues otro. Los fans se comen las uñas. ha hecho pues quieto. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador bueno. de un de ventaja. Y ahora si les parece suficiente o si todavía wow. quieren más. Qué bueno. Nos pasa la repetición del tanto. Gran movimiento para superar a su marcador. Y ha acabado definiendo con un disparo tremendo. Muy buenísimo. No sé cómo acabará esto, muy buenísimo. Ahí está el doblete y puede ir a hat trick perfectamente como con Grecia, eh? Perfectamente. Lo bueno es más complicado. Minuto 36, segundo gol del partido y segundo del equipo. Minuto 21. arriba en el marcador. también que lleva los goles. Luego lo vemos. Cuando termina finaliza el primer tiempo. Ahí la tiene Arabia perfecta la tiene Soler brain que no toca mucho. Hay no está... cruce de miradas entre el equipo arbitral y sí, correcto es fuera de juego. Ah, fuera ¿La de juego. De Fuera de juego, saca Kraft. a ver esa pelota la envía Clayson, la tiene ahora mismo Lindelof, la saca cuidao, ah, ouye, con Clayson cuidado, y entonces muy bueno. ahí cuidado. Busca y lo que hace es dejarla muerta. Madre mía la que tenía Alexander Isaac. Dios, la que ha tenido la bueno, por Ahí está el pase. Ahí va a ver si mete alguna. El rival no puede con él. Ay, la podía mala. dejar pasar. El el esperar un poco ahí. Crac. recibe una gran presión. No. Saque de banda. Al, al 45 con 2-0. El base momento, si no, si Suecia no le sino, si, si, su no lo evita, claro. 12 vale, Sandra y la tiene Foster Cuidado, que Pablo haber una colección de Sandra Cuidado, Fosber se da la vuelta. A la bueno, Le dice bueno, que por aquí no aquí recupero ahí. la pelota bueno mal que estaba Pablito Sarabia ahí. Miquel Merino, a ver, a ver, el balón. a ver, Ay, Ay, no. esa línea es como un puñal. Se la tenía que dejar de Tomás. se, y de de Tomás. Vale. Sí se la tenía que dejado de Tomás, claro, pues se dobla muy rápido y de Tomás para encarar es perfecto. Delantero perfecto para encarar. Vale, a ver ahí. Perfecto. Ha decidido que se sobra y se basta. El gol, gol, gol. Vamos este ya. hat Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Madrid de Raúl de Tomás, vamos ya Madre mía Esto es una bestia Una bestia Parda ¡Qué bestia el tío! ¡Se ha marcado un triplete! Un pedazo de logro que no está al alcance de casi nadie Bueno, este resultado marca la diferencia para uno de los equipos y todavía estamos en la primera parte. Oh. Ha hecho que pierda el valor. No esa entrada. Aquí. Me la por. vamos a ir a 45. Quedan dos minutillos. La tiene Pablo Sarabia. Uf, buenísimo. Llorente. Se banda. le fue a Llorente, ya decía yo. Wow, buenísimo, vaya está atravesando ahí. todo el campo buscando la meta contraria. A ver. Sigue, sigue, sigue. Que no hay nadie. Cuidado, Alexander Se precipitó y están fuera de juego. Fuera de joder. Vale, queda nada. Unos instantes ahí. Trabajal, Perfecto. Ahí está. Pues nos Se vamos con los el 3-0. 45 minutos. Pero no cambien de canal porque esto no para. Pues ahí tenemos la... De luego que estamos viendo su mejor versión en el encuentro de hoy. Sí, Mario. de Tomás en cuanto vamos. le ve aparecer Enorme. la engancha con un talento increíble desde donde le venga. Y se lanza por la portería con un hambre de gol bestial. Ahí están los tres en el 32, 36 y 44. Y espérate que no haga más. A ver, y a ver el gol. Aquí la oposición la tenemos muy alta, un 48 a un... Un 48, un 52 Vamos Iguales Y bueno, sigue 32, 36 y 44 No, los hemos visto Y bueno, pues que A ver si reacciona la selección sueca Que no reacciona Pon el balón en juego la segunda si mitad! ¡Suecia! Vamos a ver aquí Ahí está Sarabia la envía hacia atrás hacia Robert Sánchez, la tiene a la de la Por. Acepta la de la Por. Muy buena por ahí para Ibrahim. A ver si se va Ibrahim. ¡Ah, qué pena! Vale, la tiene Carvajal. La envía ahí. De todo más a ver, Ibrahim se te hace espacio. Uf, no Ibrahim, vamos. Para el Uf, la ha parado. Ibrahim. Se la han sacado Ibrahim. Qué pena. ¿verdad? La han sacado, tío. Wow. Enorme. Enorme. Balón en juego que saca al área. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. La por ahí está. A ver Ibrahim otra vez. No ¡Ah! ha sido falta la uh, Casi se fantástica. la lleva, se da la vuelta y casi se la lleva, ¿eh? pero no ha podido ahí. A ver, el DAL, DAL, ahí el LAL. Estamos ya con el tercero. Y vamos muy bien ya. A ver, ahí lo de Tomás. No, se lo piensa y tira. Nada, está balón. Dos. Klutscheski, dos. Y el lado de Tomás, pues... Eso, Un corner siete. de manual. Qué bien defendió Uoh. esa acción. Tiene, a ver, la tiene por Torres. A ver, ahí. ¡Cojo! ¡Golazo! ¡Golazo! Golazo, vamos ya. No El gol si Tomás, ¿cómo así, no? Pero le ha vuelto más, ¿como la ¿Cómo ha cogido? Vaya combinación con Pau Torres ahí. Buenísima, ¿eh? muy buena. Vaya chicharro estamos viendo aquí de nuevo repetido. La ve venir y le pega sin dejarla caer al suelo para pues, marcar ese gol de bellísima factura. ¡Buenísimo! Me encanta mucho Raúl de Tomás. Me encanta. Ahí está en el 51, Llega y de la el 4. De y aquí está todo el pescado vendido, me parece. Y, a mí. De, un, y de uno solo. Es que, madre mía. Vale. Despejamos ahí la dividimos. La pelota. La tiene Ibrahim. Perfecta. Hacia Sarabia. La tiene Sarabia de Tomás de Tomás. La da hacia Busquet, la retrasa un poquito. La tiene Sarabia. Sarabia con el esférico! Merino. Ay, si sí va sí, la Merino, tenía que haber seguido rival. con Merino. La tiene Dal, mirad ahí la retrasa ha sido Lindelof, la tiene Olson. ahora Olson. Perfecta, El se la quita Merino. Se con la pelota. Tiene Ibrahim. Ah, Buenísima ahí Raúl de Tomás, vamos, hazte con ella. No, se la quita quitado Kraft ahí en, ese, en esa lucha ahí está. La tiene ya ahora Raúl de Tomás a ver ahí. Un ese poco pase va directamente Un poquito adelantado. El cuero se acerca en Ibrahim, zona peligrosa. Ahí se está metiendo Ibrahim. Ah, no ha conseguido he ido controlar no ha abierto demasiado ahí ante ante el jugador no suelto ahí, ahí. Ahí muy bueno, Soler lo de Tomás a ver. Uf, vamos. ¡Vamos! Se va por aquí, vamos. Uf la manita. Vaya manita. Dios. Yes. El solo le ha metido la manita, tío. 5-0. A ver, en sencillo Oye, es normal que marque arriba, uno, uno, uno disparo, solo, eh, pero... joder por poco nos el travesaño, pero ha acabado dentro y eso es lo que cuenta. Ya, a ver, en sencillo, digo en aficionado, es normal que marque uno solo. Pero si hubiera sido otro modo, te hubieran marcado varios. Con esta mano. O por lo menos dos el mismo gol y luego otro. Pero bueno, ahí está. Tuvete más en el 59. Una paliza total, sí. 6 es Arabia. Buenísima de Ibrahim, Ahí está. Ahí no te abras. Ahí está, perfecto. ahí ¿Qué ha pasado? Ha pitado mano, lo has visto, ah, Desde una mano. Mal, la verdad Qué putada la mano. Es que eso... Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Buenísimo, a ver ahí. A ver, a ahí. Nada, era para Kraft toda la medio. Juega ahí con toda la ventaja, ¿eh? La tiene Clayson, cuida con Clayson. La tiene Klutevski, cuida con ¡Oh! Uf, madre mía, la acaba de tener Suecia En el minuto casi 61 de eh. Camila, balón, Cuidado, se la Desde luego, ese ha sido Vaya manita de Robert Videncial. Sánchez Menos mal Minuto Los 62, 62 eh. Minuto 62 es una locura. Corner bien sacado. La volea se va fuera por muy poco. Qué potencia llevaba ese tiro. Le ha faltado colocación para Kul... que acabara el gol. Kulucheksky, madre mía, qué locura. Qué locura. Ahí Carlos están, Soler. Soler, vamos, Soler. Salabia. Salabia. Salabia. vamos Salabia. Uy, el a vamos Arabia, vamos Arabia. Chuta Arabia. Uy, madre mía, la que pidió Arabia la misma. Esta parada puede ser fundamental para el equipo la ha parado sí la ha dado en los dedos vale se va a Olson y entra Cajuste ahora Cajuste entra y ya le conocemos y bueno bastante fuerza bien sacado gol de Tomás, no, es de Merino. Pues muy buen cabezazo ahí de Merino. Me encanta el cabezazo, sinceramente. Aquí vemos la repetición del gol que viene precedido de un córner. Y acabó definiendo con un cabezazo, nada mal. Este partido parece cosa de un solo equipo. Ah, Intenta el pase. Y nos hemos entretenido. A los minutos 65 menos. Se mal. Pueden respirar tranquilos. Sarabia ahí. Normal. La tiene Soler. Wow, de buenísimo. Tomás. Tomás. Ay. Que bien se anticipó y recuperó la pelota. Nada. Tendremos a banda Ahora ver, a ver ahí, la tiene Ibrahim, perfecta, a ver ahí. ¡Wow! ¡Qué, de val... qué pase para Ude Tomás! pero hace pase, ¿eh? A ver, ahí, se mete por aquí, a ver, aquí. ¡Uf! ¡Oh! ¡Atrás! viene entre 4 ahí! entre 3 jugadores! ¡Se ha metido! Vaya, ¡La presión! ¡La ataque ha funcionado! ¡Merino! ¡Merino! Mucha uh. potencia pero sin control y a la grada era buena Mira presa. No estaba lejos de la portería, ¿eh? Pero con un remate más suave habría bastado. ¿Cómo, ¿Cómo se ha quedado? Sí, un bastante alta. Minuto 69 Cambio ya. Ahí estamos. Se va a producir una sesión. Y hay cambios. Y Vuluchevski se va y entra la zona está. esta. Minuto casi 70 ya. El que nos aporta Larson y que puede hacer, aunque es bastante veloz también. Menos que Alessandro y Isaac, pero es más defensivo, está más atento. Buscan es el Totalmente hueco. diferente. Oscar Ibrahim, a ver, ahí Ibrahim, vamos. Oscar Ibrahim, vamos. Oscar Ibrahim, Ay, casi se nada va. de nada los rivales recuperan la posesión. Uy, Merino. Uy, pues mira el echofe y además puede suerte. generar una buena ocasión. Oh, la el portero, pero queda qué buena era. El defensa ha estado previendo, pero todavía tienen que defender el córner. Ahí está el córner, minuto 72 que van a sacar. Ojo con la rodilla, la para Olsen. Vaya parada de rodilla. Allá va la sabe. pelota buscando alguien que da remate. Uoh, qué mano de Olsen, madre pano. mía. La dentro, qué mano. A ver qué inventan en el corner. Yo creo que ha sido Merino, ¿verdad? Oh, Raúl de Tomás ha sido el cabezazo, sí. No, ha sido de Raúl de Tomás, yo creo. Oh, qué reflejos. A ver. Ya, ok. Ah, estaba viendo. Es como una pequeña intro. A ver. Ya, vale. Estaba viendo ahí poniendo orden. ¡Saca el corner y balón al área! No. Y despeja el corner Ahí está, la saca muy bien de Larson y los demás. La tiene Carvajal. Y al espacio. La envía ahí a diariamente. La tiene Llorente. No hay ni se cola ahí de Tomás. A de Tomás. El oh. lo está al lado el portero. el al lado sí, no el ha sí. al lado, en a, a, a dado. En el defensa. Si no está. No ha sido el portero, ¿no? Lo ha sacado ¿no? él. Lo saca, ha ¿eh? sacado el Sen. Se ha hecho un parador. Si no la para es un golazo ¿eh? La saca Magnífico saque. Otro centro ya Yo no sé cuánto llevamos año Ahí Ibrahim, a ver Ahí Ibrahim Vamos, vamos con mucho ah, Se Me quedo Ahora sin por campo A otro corner Pues no lo sabía el otro el balón centro. Ya, como, ya van como 4 o 5 centros ¿eh? Vale, mía mía, mía la defensa le aprieta, e intenta aguantar el esférico. ¡Guau! cuidado, que se vale este de Isaac. Cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado, Aquí se vale tienes, Isaac. El Madre de la... mía, el palo la que tenía Isaac. El Madre la oportunidad mía. Más clara han tenido. Oh. Vale. Píllala ahí. Roberto no Sánchez. Es Manolo esa última parada. Ha sido brutal. Digna de salir en las mejores jugadas de la semana. Oh. Oh, qué no, Vamos, Llorente, a ver si te hace salud. disposición. La al área. ¡Ay, qué pena! Que no que no, que al no ya llega no el pie nada. A Es una buena. Ocasión, Tomás, Ay, Se le fue. Se le fue. Ha sido qué jugada, tío. Y se me fue, ahí. Qué parada. El partido se detiene y se va a producir vale. un cambio. Se va el tal y quién entra ahora? Entra. Creo que alguno de estos quién entra? Sandberg creo que sí Corner bien sacado. Wow. Despeja el saque de esquina. Pues es nuestra. Ahí Ibrahim, si mete ahí un pelotazo a ver ahí. El cuero va derechito al segundo palo. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Vaya pelotazo cometido. Vaya pelota. ¿Quién? Ahora. Vemos una vez más este gol. Hay que decir que el centro iba pelotazo bien. ¿eh? acabó definiendo con un cabezazo. Nada mal. ¿En qué es Carvajal? No, es Sarabia. El 18 Sarabia, sí. Pues vaya golazo de Sarabia, sinceramente. Un golazo. Sarabia, ahí está, en el 82, ¡Qué duro exacto. se hace en estos minutos! cuando vas perdiendo por tantos goles! ¡Estarán Un deseando lazor. que acabe el partido! ¡Sarabia! ¡A ver, se en las patas, Uuuh, a la Zana? ¡Atención, porque encaraba portería! ¡Buah, falta! La y lo ¡Ya está, falta! ¡No me lo creo, tan solo le ha sacado la cartulina amarilla! ¡Madre mía, como dices tú, qué malos son los árbitros! ¡Pero qué malos! Hombre, yo no lo voy a poner una roja. Vale, pues va a, ser, va a hacer la falta, yo creo, coque. Porque está coque. Ah, pues no, Raúl de Tomás. A ver qué hace. Uf. Es muy difícil meterla ahí, ¿eh? Pues sí, suerte. Esa falta la no miedo. Madre mía, la falta que ha tenido Raúl de Tomás. Vaya pedazo falta. Siempre eso la vamos. La funciona ahí arriba. A ver ahí. Busque, busque. Muy buena intervención. Uah. Dios, casi, casi la tenido Busque también, eh. Uah. Parada de Olsen, buenísima, como no. Como siempre. Se nota que es un buen portero, sí. dentro del área centro y no se va pasa el peligro de momento pero ojo que será córner porque el último en tocar ha sido uno de los hombres que defendía otro más a ver ahí a eso lo llamo yo despeje pero Vamos a meter otro balón aquí madre mía este tío tiene rayos x ahí tomás otro golito Madre mía Qué enfado tiene que tener la afición con su equipo Es inexplicable cómo no han sacado el balón de ahí Y qué bien se ha aprovechado el atacante de esa pasividad para marcar su bolito Lo que España con estos centros así, ahí Claro, ya sabemos que Suecia Pues es un equipo que se cierra atrás Y es, sin embargo Pues el que más pesa nos ha parecido Porque no le hemos el podido Entonces, pues es lo normal Pero bueno, a ver qué tal Partido el domingo Fuimos aquí, Raúl de Tomás a él para ¡Qué parada de Olsen! Madre mía Vaya mano que ha saca Olsen. Minuto 89, ya vas a llegar. Final. El saque de esquina, Badaria. ¡Oh! Eso es gol casi cantado. Mm. ¡Ay, Paco, qué poquito me ha faltado para cantar! La tenido gol. Todavía. Preciosa la volea, hace falta técnica y suerte, que es lo que le ha faltado. Seguimos. Saca Olsen. 1:89 89 ya. Esto es el final. O añadir añadir seis minutos ¡Hala! pases interceptado Ay, le dice que por aquí no recupera la pelota 8 1 y está lindelof qué palizón nada que el balón le quema los pies qué gran visión de juego oh, sarabia ojito que no Dios. ha acabado esto ah, sí, sí perdón que ha levantado fuera de juego Ay, sarabia y la bandera tío lo ha pesado la línea intenta aguantar la bola a ver ay, si se ha equivocado la bola y hombre cuidado con el saca y corta el pase y puede haber contraataque lo que viene está Ah, me he equivocado. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Nah, quedan tres minutines ahí. Tres minutines para la... Conclusión. Está bajo presión. Con un 8-0 vamos a percepir. No, no metió ellos, quedó por Larson y la tiene que seguir, no pueden hacerla, tiene que ahí una y que la recupera a ver, tiene Rahim, ahí y y aquí termina todo con victoria para el equipo local que lo celebra por todo lo alto han ganado con holgura no parece que les haya costado demasiado Qué superar crack. a sus rivales no sé en este encuentro es 16 y 6 goles sin creo. duda Paco ha sido el hombre del partido a ti te parece igual sobresaliente, Manolo, sin duda ha sido quien ha marcado la diferencia en este bueno podíamos terminar a sus goles. espero que os haya gustado el partido espero que os haya gustado el partido y nos vemos el domingo con goles de Merino, Arabia y Raúl de, de Tomás consigue dejar nos vemos chao